Buen día, mi nombre es Marcela Barrero, soy moderadora de eventos de la comunidad Contapime y doy la bienvenida a todas las personas quienes se conectan a participar del curso Declaración de Renta para Personas Naturales. Este evento es realizado por la comunidad Contapime, proyecto que busca capacitarlos de manera gratuita en temas de interés contable, tributarios y empresariales.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 Con más de 25 años de experiencia, esta empresa es especialista en prestar servicios de auditoría, revisoría fiscal, asesoría tributaria y consultoría en implementación de las NIF. En esta sesión contaremos con la participación de la doctora Arlit Patricia Álvarez, quien es Tax Manager de la empresa Grand Thornton. La doctora Liz Patricia es contadora pública, tecnóloga en costos, auditora de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, es especialista en gerencia tributaria de la Universidad Externado de Colombia y máster en tributación de la Universidad Central. Cuenta con un diplomado en normas internacionales y FRS de la Universidad Sergio Arboleda. Adicionalmente nos acompaña el doctor Juan David Martínez, quien se desempeña como senior en impuestos en la empresa Grand Thornton. El doctor Julián David Martínez es contador público, graduado en la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en Derecho Tributario de la Universidad de La, de la Sabana, con más de siete años de experiencia en materia tributaria y contable. También contaremos con la participación del doctor Henry Riaño Benavides, quien se desempeña como supervisor del Departamento de Impuestos y Servicios Legales de Grand Thornton. El doctor Henry Reaño es contador público con conocimientos en sistemas de gestión de calidad de la norma ISO. Cuenta con un pregrado de análisis financiero y distintos diplomados en impuestos de la Universidad del Rosario. También cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Doctores, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de este curso sobre declaración de renta para personas naturales. Buenos días, Marcela. Buenos días a toda la comunidad Contapime. Eh, es un gusto para nosotros, la firma Gran Torto, acompañarnos hoy en, este, en esta charla de renta a personas naturales.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 Buenos días para toda la comunidad Contapini, es un gusto para la firma Gran Torto y mis compañeros estar en mi día de hoy con ustedes. Como lo había anunciado Marcelo, nuestro tema que vamos a tratar el día de hoy es renta a personas naturales. Eh, la agenda que vamos a tratar es la siguiente, aspectos generales de la declaración de renta del año global de 2017, para personas naturales y asimiladas residentes y no residentes. ...personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad... ...los no obligados a presentar declaración de renta por el año probable de 2017... ...los formularios a utilizar, los vencimientos... ...vamos a revisar la determinación del patrimonio fiscal... ...como costo fiscal de los activos y su valor patrimonial... ...reajustes fiscales, activos y pasivos en moneda extranjera... ...y pasivos fiscales... ...también revisaremos los ingresos fiscales como realización de los ingresos, la norma mineral, casos de excepción la realización de los ingresos, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Revisaremos también los costos y deducciones, como realización de costos y deducciones de norma mineral, casos de excepción y requisitos generales para su aceptación fiscal. Eh, revisaremos el tema de las rentas celulares, como rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas por dividendos y participaciones y las rentas no laborales la renta productiva cálculo y comparación con las rentas celulares, celulares compensación de los excesos de renta presuntivas sobre la original las ganancias ocasionales eh, ingresos que constituyen ganancias ocasionales costos imputables a las ganancias ocasionales cálculo del impuesto como tarifa tarifa de las ganancias ocasionales los descantos tributarios y por último, la determinación del valor a pagar, los anticipos, datos a favor y lo revisaremos en un caso práctico. Eh, importante para toda la comunidad y las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el marco jurídico de nuestro tema? Ley 18 y 19 de diciembre del 2016, la reforma tributaria, decreto 2250 del 2017, el cual reglamentó eh, la renta a personas naturales y todo el tema a nivel de personas naturales y los dos conceptos recientes el 9-12 de julio de 2018 y el concepto 9-15 de julio de 2018 emitido por la Dirección de Impuestos de Dados Emocionales voy a empezar por contarles un poquito el antecedente del tema que nos trae hoy como todos saben la ley 18 19 2016 en su título quinto del Estatuto tributario introdujo cambios de forma estructural y este cambio realmente el impacto grande fue en la determinación del impuesto sobre la renta para las personas naturales como bien saben ustedes se estableció de manera del sistema celular es decir, que dependiendo del ingreso que se obtenga de cada uno, es necesario saber dónde lo vamos a clasificar, qué deducciones y qué limitaciones va a tener. Eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro seminario. Se crea también el impuesto a los dividendos para aplicar a las personas naturales. Digamos que el decreto 2250 del 2017 tiene plena aplicación a partir del año grabable 2017. Como TITS, el propósito de la ley es que tenga los efectos propuestos, es decir, que cuente con su precisión a la hora de su aplicabilidad y en el año correspondiente. Y lo que dice de pronto la exposición de motivos, y lo que ha dicho el gobierno nacional es que la eficacia de la norma es o se cumple cuando todos los obligados a cumplirla la respetan la actualidad Entonces digamos que la norma y el Gobierno Nacional eh, quiere que todos sus contribuyentes que sean obligados a presentar renta eh, estén con la capacidad y con el entendimiento necesario para poderlo diligenciar de la manera más eficaz. Vamos a hacer un repasito un antecedente de cómo era nuestra foto antes de la reforma tributaria digamos que con la renta del 2016 si muchos se acuerdan hubo un cambio también bastante sustancial en el tema de la determinación de la renta para personas naturales y se crearon el tema de las categorías pues teníamos categorías de empleados trabajadores por cuenta propia y los demás contribuyentes que no estaban en ninguna de las dos categorías anteriores entonces, en empleados estaban los sistemas IMAN y MAS y el sistema ordinario, y trabajadores por cuenta propia podían ser sistema ordinario o IMAS, y los demás contribuyentes tributaban por el sistema ordinario. ¿Qué pasó ahora con la reforma tributaria? Digamos que hubo un cambio bastante trascendental y estructural en la determinación, y es la creación de las celdas. Entonces, se nos crearon cinco células de trabajo, pensiones, de capital, dividendos y participaciones y no laborales. Digamos que la idea de nosotros, el equipo que estamos hoy y vamos a compartir este seminario es tratar de manera muy sencilla y práctica, tratar de contarles a ustedes cuál es la idea y cuál es, el, eh, que quede muy claro, en cada cédula qué debo incorporar cuáles son sus limitaciones, los costos, digamos que esa es nuestra idea en el día de hoy. Voy a empezar por contarles de una manera muy clara y vamos a ir bajando en los dos formularios que salieron este año. El, está el formulario 110 y el formulario 210. Y para esto es súper claro eh, precisar la definición de residentes esa definición viene contemplada en el artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que para el formulario 110 nos está diciendo que son los no residentes, los cuales fruitarán de rentas patrimonio de Fuente Nacional con sus costos sociales y una tarifa del 35%. ¿Cuál es la base para determinar la renta líquida de las personas naturales está en el artículo 26 del estatuto tributario o es sea, aquella que en forma general nos dice ingresos ordinarios y extraordinarios que no hayan sido expresamente exceptuados menos devoluciones, de de rebajas digamos que ahí nos da el cur de la declaración de mi declaración de renta en el formulario 110 ¿quiénes deberán diligenciar es este formulario las personas jurídicas nacionales o extranjeras y personas naturales y sucesiones ilíquidas en los residentes hago una aclaración en la resolución 13 de marzo del 2018 prescribió los dos formularios, el 110 y el 210, haciendo las correspondientes distinciones de quienes deben utilizar cada uno de ellos el formulario 210 para los residentes que pueden ser nacionales o extranjeros digamos que ahorita les explico cada uno de ellos pero digamos a manera general estos tributan de su patrimonio de fuente nacional obviamente con su depuración de posos de ediciones de sus datos su lugar y obviamente se sujetan a las tarifas progresivas ¿quiénes deberán presentar o tramitar este formulario? la persona natural siempre y cuando sea reciente Se encuentran obligadas a calcular el sistema celular y las personas naturales residentes independientes si lleva o no contabilidad. Aquí trajimos como una muestra, de pronto no se ve tan claro, pero, pero era una muestra del formulario 2.10 con todo el cambio que tuvo a nivel de cédulas para determinar un impuesto del año grabado en 2017. ¿Cuáles son los vencimientos para, este, para, este, para el año 2017? Arrancamos el en, en 9 de agosto y lo determino por los últimos dos dígitos de una cédula y terminan el 19 de octubre. Ahora sí, vamos a, les voy a contar... ¿Qué dice el artículo 10 de residencia? Entonces, para, para entender un poco, mejor, lo voy a abrir en dos partes. La, la residencia, para efectos fiscales, digamos, para los extranjeros, ¿cuál es su condición? Que tenga una permanencia continua o discontinua por más de 183 días en cualquier periodo del año. Es decir, en los 365 días. Digamos que esa es la única condición para yo medir si un extranjero se vuelve residente para efectos fiscales. Ampliar. Aquí hay un ejercicio muy sencillo, pues digamos que tenemos como las tres opciones para medir residencia. De, de forma continua los 183 días en el caso A obviamente que esta, esta, para determinar esta residencia puede ser entradas y salidas del país, entonces por eso es importante la gente que viaja mucho y que a veces cuando pide una asesoría dice no sé si yo soy residente o no, ¿cómo hago? entonces es necesario poder tener la claridad de decir listo, usted entra y sale de manera continua y continua para poder medir el número de días. Digamos en el caso B, tuvo 75 en los primeros meses pero al final del año vuelve y tuvo 109 días siendo residente con los 183 días y en el caso C digamos que alcanzó a tener los 183 días entre un año y otro ahora revisemos la residencia para efectos fiscales de un nacional o colombiano permanencia también de los 183 entonces digamos que hay seis condiciones que me mide la residencia y la primera es que tenga cónyuge o hijos menores con residencia fiscal en Colombia que tenga más del 50% de mis ingresos sean de fuente nacional o colombiana que más del 50% de mis bienes administrados sean en Colombia y que más del 50% de los activos se encuentren poseídos en Colombia. Entonces, pues digamos que es una filigrana bastante de cuidado para determinar si una persona que por cosas de la vida tiene que viajar y cree que por el simple hecho ya de estar en otro país y estando trabajando pierde su residencia colombiana. Digamos que estos son los, los tips que yo tener claro para efectos de determinar mi residencia y mi estatus fiscal en Colombia. Y el quinto es no acreditar su residencia fiscal en el exterior, habiendo sido por, requerido por la autoridad de la tributaria colombiana, que es la enmienda de impuestos ciudadanos nacionales. Y por último, ser residente fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como eh, una... Un país o de baja o nula imposición, lo que llamábamos antes paraíso fiscal. Digamos que ya ese cambió su, su condición, ahora es países no comerciantes o de baja o nula imposición. Por el simple hecho de estar en un país de eso, digamos que sigo siendo residente. Ahora vamos a seguir pensando quiénes son declarantes. Digamos que ya atrás dejamos claro quiénes son residentes, quién no residentes, que lo residente, que me toca. Ahora tenemos de los residentes, obviamente puedo ser, puede ser nacional o extranjero y ¿sobre qué tributan? Sobre sus rentas y ganancias ocasionales de su impuesto o su patrimonio poseído dentro y fuera del territorio. Y los no residentes tributan solamente por el patrimonio poseído en Colombia y que cumpla con los sobres. ¿sí? Quienes no están obligados a declarar. Nos apoyamos mucho en el artículo 592 y recientemente en el concepto 915 de la DIAN de julio de 2018. Y nos da unas premisas claras para determinar quiénes no estarían en esa gran masa de declarantes. Están los contribuyentes, personas naturales y sucesiones líquidas que no sean responsables del impuesto a las ventas ingresos brutos inferiores a 1.400 UVT que serían 44.603.000 y un patrimonio bruto que no exceda en, en 4.500 UVT es decir, 143.366. y Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia o domicilio en el país cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente de los artículos 407 al 411 del estatuto. ¿Y qué dicen estos artículos? Son los artículos sobre pagos al exterior. Es y las personas naturales que pertenezcan al maravilloso mundo de monotributos Quiero hacerles como una aclaración con respecto al artículo 592, amarrado con el concepto de la vía, que lo que ellos están diciendo, el concepto de la vía está ahorita aclarando, diciendo que para no estar obligado, conjuntamente tendría que no tener las, tendría que cumplir las dos condiciones de ingresos y patrimonios. Digamos que ese es el concepto que saca la DIAN, sin embargo, en nuestra posición como firma, eh, creemos que con una de las condiciones sería declarar. Simplemente lo queremos dejar pues, al interior de la comunidad con tapín para que lo revisen y obviamente tomen las, las decisiones correspondientes. Y listo, continuamos. ¿Cuáles son las personas naturales residentes y los topes a los que yo debo tener sumo cuidado? para saber si estoy dentro de la masa del de garante lo que decía anteriormente ahora el patrimonio bruto con 4.500 UBP de 143.366 millones un ingreso bruto de 1.400 es decir 44, 603. consumos por tarjeta de crédito es mucha gente no se fija en esto de pronto para que no tenga la condición del ingreso o para que no tenga la condición del patrimonio y ahora con, con la dualidad del concepto pero pueda que tenga consumos con tarjeta de crédito digamos que ahí me vuelvo también muy grande 44.603.000 compras y consumos por 1.400 VTs, la suma de 44.603 y consignaciones bancarias de depósitos o inversiones 1.400 VTs. digamos que el concepto de la ley también aclara un poco que para el tema de los depósitos o consignaciones bancarias digamos que a veces se ven ve que la figura de que utilizo o, o mi cuenta para que hagan depósitos como intermediario financiero, digamos les sirvo a un familiar para que consignen, pero realmente ese recurso no es mío ni va a incrementar mi patrimonio lo que ha hecho es que pues en ese momento, pues no haría la base para, para ser declarante. Pero obviamente que tendría que demostrarlo que no es un dinero que va a incrementar el patrimonio. O sea que tú vas tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones. Inicio. Vamos a entrar a definir cuáles son las partidas que conforman la determinación del patrimonio fiscal. Entonces, un repasito, yo creo que todos los que nos están escuchando. Eh, tienen claro que es el concepto de patrimonio bruto, pero vamos a hacer un repaso aquí, está conformado por los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos en el 2017 así tengan deudas a cargo porque igual es su valor en otras palabras lo que quiere decir es que el patrimonio bruto es el total de mis activos digamos que si tengo deudas eh, lo que voy a determinar fiscalmente es un patrimonio rígido entonces, digamos, que aquí vamos a empezar a revisar qué es el patrimonio bruto, es decir, todas esas partidas activas que van a ser base de mi declaración de renta Y vamos a arrancar con los bienes y o el efectivo de moneda extranjera, para aquellas personas naturales que tengan inversiones en una moneda diferente al peso colombiano. Entonces, lo que dice es que son todos aquellos bienes o derechos Representados en moneda diferente al peso colombiano o que están ubicados fuera del país, puede ser en dólares, euros, yenes, diferentes monedas, y pueden estar en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y por los valores. A partir del 1 de enero de 2017, los activos en moneda extranjera se estiman en moneda nacional en el momento de su reconocimiento inicial es decir a la T.N.M.C.A. es importante aclarar digamos que para la elaboración de la declaración de renta eh, es importante definir que hay personas naturales que no somos obligados a llevar contabilidad y personas naturales que sí están obligados a llevar contabilidad y que depende de eso que su actividad sea comerciante y que genere o trae la obligación de llevar contabilidad entonces digamos que hay ciertas partidas o rubros que cambian su naturaleza por el hecho de llevar contabilidad y me voy a, a volver un poquito mi tema de la digamos que para los que lleven contabilidad eh, la reforma tributaria también tanto para sociedades obligados a llevar contabilidad hay un régimen de transición para efectos de la diferencia en cambio. ¿Mm? Y el tema también de que para efectos fiscales es la realizada o la causada. Pero digamos que para razones naturales, que no hay contabilidad, no nos vamos a complicar con eso. En efectivo, bancos y cuentas de ahorros y cuentas corrientes el efectivo, pues un resumen, es el total del dinero de su familia efectivo lo puedo tener en cajillas de seguridad, en moneda nacional, en cuentas de ahorro, en bancos todo esto con saldos a 31 de diciembre de 2017 buenismo en bancos eh, son los saldos a 31 de diciembre, moneda, moneda nacional depositada en los bancos y demás entidades financieras en organismos cooperativos financieros, tal vez como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a términos, certificados de depósito de ahorro, certificados de valor constante en fondos privados. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que hace parte del patrimonio de la Unión con la interpretación de la UNA, el tema de las CSDIs. Tenemos ya muchos eh, ha creado cierta digamos que ambigüedad pero la en su concepto eh, lo que ha venido definiendo para la determinación de si las cesantías son como parte del patrimonio y dijo esto una no vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley laboral para obtener la liquidación de las cesantías y estas son consignadas por parte del patrono al fondo de cesantías ingresan al patrimonio del trabajador quién puede disponer de esto pues obviamente que hay como tengo cierta limitación para disponer de, de estas cesantías la manera sabemos que es o con vivienda o pago de estudios superiores o por retiro de trabajador digamos que en un momento del retiro sí o sí ya las puedo retirar entonces pues digamos que siempre le queda a uno el tema de la interpretación si bien el empleado me da las sentías o las lleva a un fondo digamos que yo como trabajador no tengo la disposición tengo el derecho, más no tengo la disposición del recurso, sin embargo la interpretación de la bien es que hace parte del patrimonio, más adelante cuando Julián esté Hablando del tema de los ingresos, vamos a revisar este caso también de la realización del ingreso con respecto a las cesantías. Y, y el argumento eh, que se ha venido trabajando en el concepto, lo que ha dicho la recientemente con respecto a las cesantías, el artículo 26 del Estatuto Tributario, y que dice este, que establece el reconocimiento de un ingreso siempre y cuando produzca un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, por lo cual se hace necesario y se entiende que es realizado el ingreso. Entonces, digamos que los de cesantías eh, se está entendiendo como un ingreso ya percibido por el trabajador. O sea, el derecho ya se está percibiendo o se da a entender que hace parte del patrimonio. Concepto número 15 del 23 de julio, para el que me quiera leer más a detalle. Seguimos con el tema de las inversiones en moneda nacional. Digamos que este es un rubro que también hace parte del patrimonio. ¿Y qué son las inversiones? Es decir, la colocación de bienes o de derechos en el país a 31 de diciembre del 2017 en moneda nacional en cualquier sociedad cuáles pueden ser los tipos de inversiones, acciones, cuotas, partes de interés, títulos, certificados de depósito término, aportes voluntarios, cuentas AFC, digamos que son ejemplos que quisimos traer dependiendo la característica de la persona eh, natural. Mm. Listo. Continuamos con las inversiones en lo que decía aquí, la colocación de bienes no de derechos poseídos en el país o que entendemos en bienes inmuebles nacional, en cualquier sociedad. No se deben incluir dentro del patrimonio. Este pues es muy importante que a veces mucha gente nos pregunta eso. No se deben incluir dentro del patrimonio los saldos de los aportes obligatorios en los fondos de pensiones. ¿Mm? Digamos que los aportes obligatorios, si sí. bien sí, es un don que yo tengo ahí para el momento de mi retiro pensional, o sea, es un derecho más no tengo la disposición, miren que aquí sí dicen que no se debe el de patrimonio, o sea es un derecho que yo tengo, pero realmente cuando tengo disposición de eso en el momento en que salga la resolución de pensión, llámese por los dos estilos de fondos que tenemos, el privado y el, el, y el público el, el privado y el público, digamos los fondos privados entonces digamos que los dos manejan esa misma yo no lo puedo, no lo puedo retirar hasta que me dé mi, mi obligación de pensionar ni mi resolución de pensionar y en el otro si tengo ya mi monto para pensionarme o si quiero optar con una pensión anticipada de todas maneras yo ya no puedo hacer que esta partida o este rubro, haga parte de mi patrimonio eh, el valor patrimonial de los títulos y bonos es el capital ahorrado más los intereses causados y no cobrados. Digamos que es importante tenerlo en cuenta para determinar cuál es la partida que voy a llevar ya como como patrimonio. Eh, que este ya lo... Para el caso de las acciones y aportes en sociedades, es importante determinar el valor a, patrimonial. Y pueden ser las siguientes opciones. Uno, que es el costo de adquisición de esas acciones más dividendos en acciones. A veces, por lo general, yo recibo dividendos, puede ser en efectivo en acciones. Pero vemos que si sí en acciones recibo dividendos, eso también hace parte del costo y las capitalizaciones para ellas ese costo otra opción es el ajuste del costo de los activos que pueden ser reajustados de acuerdo con el artículo 70 del estatuto tributario para este año no civil sé, porcentaje es el 4.07% entonces digamos la mayoría de digamos, personas naturales y porque el artículo digamos que está en vía de, de, de los dos mundos eh, muchas personas no tienen esta, o no les gusta ajustar estos activos, si bien está en la norma, pero no lo hacen, ¿por qué? Digamos que en las personas jurídicas eh, se incrementa mi valor patrimonial de mis activos y si declaro por renta presuntiva, pues se me dispara mi, mi tributo de renta de ese año. Y en personas natural, si reajusto mis activos, pues puedo estar sujeto a un impuesto de riqueza entonces mucha gente por eso sin embargo la norma está y para el que quiera hacerlo pues, obviamente lo pueda hacer sin riesgo y de acuerdo también podemos ajustar eh, con, en el año el ajuste del, del artículo 73 para efectos de determinar la ganancia ocasional tenemos que me dan la opción de ajustar los activos, de acuerdo con el factor. Activos fijos, vamos con el libro de activos fijos, ¿y qué consideramos activos fijos o inmovilizados? Son los bienes corporales inmuebles o inmuebles y los incorporales corporales que no se enajenan dentro del giro ordinario del negocio, ¿Mm? como pueden ser los inmuebles, las casas, los apartamentos, Vehículos, a todos le consideramos que es activo fijo Y el valor patrimonial de hecho, es decir, el valor que voy a tomar en una declaración, se puede establecer de la siguiente forma: está constituido por el costo de adquisición, por el costo declarado en el año inmediatamente anterior, más el valor del reajuste, en que aquí también yo lo puedo reajustar con el porcentaje la, para este año que es el 407 y para los bienes raíces y se puede aplicar lo consagrado en el artículo 73 que les hablaba para determinar el patrimonio de ocasional los no obligados a llevar contabilidad deben declarar el valor patrimonial por el mayor valor entre el costo adquisición mi costo fiscal autoavalúo o avalúo para que sea mayor. Yo determino por qué opción me voy. Digamos que hay muchas personas que sí revisan esto por efectos de planeación tributaria. Las personas anuales también son muy cuidadosas de revisar claramente si yo pretendo vender el si inmueble 9. Eh, para efectos de minimizar la ganancia ocasional, reviso la año anterior realmente por dónde me voy a ir si es más favorable por autovalor o aboludo catastral, de tal suerte que se pueda minimizar la ganancia ocasional. Y recomendación super clave cuando estoy elaborando mi declaración de renta, contar con todos los soportes. Escrituras, previales, certificados, amarillos porque digamos que la prueba para nosotros las personas naturales declarantes la prueba está en los soportes digamos que es súper importante en casos de fiscalización, digamos lo que siempre nos dicen nosotros en personas naturales tenemos que se minimiza el tema de la fiscalización pero si yo estoy y, y, o sea voy a solicitar una devolución de un saldo a favor digamos que lo más probable es que sí me llegue una inspección tributaria una, inspección tributaria, no, una fiscalización por concepto de la devolución de la favor entonces para eso es súper claro tener todos los soportes que dieron origen a las, a las cifras fiscales que determinan la fiscalización ¿Sí? dos temas que son importantes también para personas naturales y, y que lo vemos mucho en, en renta es el tema del leasing estacional digamos que hay muchas personas que últimamente ya optan por obtener un crédito por la modalidad del leasing digamos que el leasing tuvo un cambio con los contratos que fueron suscritos antes del 2012 no declaraban ni el activo ni el pasivo derivado de esos contratos leasing con la reforma que hubo en el 2014 ya debe imprimirse el activo y el pasivo en el patrimonio y debe reconocerse como valor patrimonial el valor pagado por concepto de la cuota inicial para compra del inmueble digamos que esta figura así sea corriente yo tengo que, o la persona que adquiera el, el crédito debe estar, ser responsable del impuesto pediado de todos los gastos que genere el mantenimiento del apartamento, pues ese es el apartamento de la entidad financiera, que es la que está avalando el, el crédito por la modalidad de ICI, y obviamente yo ejerzo la acción de compra en el tiempo que en el contrato. Otro tema que se ve mucho también para determinar el patrimonio que mucha gente tiene son los derechos fiduciarios. En los derechos fiduciarios, súper importante, solicitar el certificado a la fiducia a 31 de diciembre del 2017. Digamos que las fiduciarias tuvieron un cambio bastante importante con la reforma y es que el artículo 102 del Estatuto Tributario les dejó a ellos la premisa de que su manera de certificar es discriminando separando el antiguo y el pasivo. Digamos que antes era un tema conjunto y lo mismo en Digamos que ahora una de las responsabilidades de las fiduciarias es poder determinar por separado, es decir, cada contribuyente que reciba su certificado, así mismo tiene que trasladarlo a su declaración de renta. Hay otros activos que también componen esta masa del patrimonio y pueden ser esos otros activos apreciados en dinero o como, como cuentas por cobrar, joyas, cuadros y demás derechos reales. Para bienes diferentes a cuentas por cobrar se debe tomar el, el precio de adquisición. O el costo declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más el que se lo quiere hacer. Para cuentas por cobrar, se debe tomar el saldo a 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con los documentos que respalden los créditos. Entonces, digamos, recalco un poco eh, que es importante contar con los soportes. Eh, digamos que muchos lo ven como que no, soy persona natural, ¿eh? yo pongo cualquier cifra ahí. No es mejor que todas las partidas tengan su sustento. Digamos, porque hay muchas personas que les generan salvos a favor y creen que eso. Pues no es que sea imposible, no, es fácil. Pero digamos que la prueba de nosotros como personas naturales es el sustento de todos los soportes que mediten el salvo a favor o el valor a valor. Otra partida que la quisimos dejar aquí. Es, y los activos optivos digamos que hay un, un, muchos, pero sí se presentaron casos donde personas naturales que por cosas de la vida, olvido o misión tributaria, agresiva, no eh, incluyeron activos y no había, digamos que la norma, no había la norma como tal, dio la opción para nivelar estos activos omitidos. Digamos que el plazo ya terminó, pero sin embargo yo tengo la opción de incorporarlos en mi renta como renta líquida grabada. ¿Sí? Artículo 588 del Estatuto. Y digamos, ¿cuál es el riesgo de estos activos omitidos? Porque también nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? No, el problema puede que a la persona le va bien bien, no tiene estas fiscalizaciones, pero el tema es que si la DIAN detecta esta irregularidad de un activo omitido, eh, se genera la sanción de inexactitud contemplada en el artículo 239-1, que equivale al 200% del valor del valor del impuesto a cargo determinado. digamos que este activo omitido, como es una renta líquida agravable calculo yo mi impuesto más esta más esta renta líquida agravable tengo que sacar esa diferencia cuál es el mayor impuesto que me está generando al incorporar esta activo y a ese determinar las sanciones 200% en el tema de los pasivos los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad solo podrán solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por los documentos porque hablábamos hace un momento digamos que esos documentos deben de contar con fecha cierta el incumplimiento de pues, sacar a carrera desconocimiento del pasivo entonces lo importante es que yo tenga esa prueba de determinar ah, eh, que el activo que estoy incorporando y mi pasivo son soportados con documentos cierto fecha cierta y que ese patrimonio líquido que yo determino es mi realidad fiscal para el cierre de cada año digamos que lo importante de poder tener una buena declaración del patrimonio es que en el año siguiente puedo determinar mi renta presuntiva con base en ese patrimonio o sea si por si sí, comparo mis ingresos del año contra el patrimonio y de pronto tuve una mala racha y no tengo, no eh, voy a tributar por ingresos porque fueron muy pequeños, pero sí por patrimonio, de tal suerte que la determinación de mi patrimonio, que es la base para determinar mi renta presuntiva, está de la misma forma, o sea, la forma más idónea determinada para poder decir que mi base para calcular la renta presuntiva es la correcta. También hablamos de deudas o pasivos en moneda extranjera, que son los altos a al 31 de diciembre, de las obligaciones contraídas con entidades del exterior. Y deudas moneda nacional, igual, obligaciones al corte, todo, vamos a hablar al corte del 31 de diciembre de 2017, contraídas con entidades o personas eh, nacionales. También hablamos en pasivos de deudas inexistentes. Tanto como lo hablamos en omitidos, aquí también eh, está la figura para deudas inexistentes. ¿Y qué dice? Los contribuyentes podrán incluir como una renta líquida grabable en su declaración de renta complementaria o en las correcciones a que de las que se refiere el artículo 588 del estatuto el valor de mis pasivos inexistentes. ¿Sí? originados en periodos no realizados digamos que ahí juega un poco eh, como parte de la planeación siempre lo digo eh, es revisar un poco si mis declaraciones ya están en firme o si definitivamente hay algo que me pueda acarrear un riesgo de fiscalización pues digamos es evaluar todos esos momentos y no, no correr riesgos yo siempre lo que recomiendo es que eh, en temas fiscales es un concepto prudente hay decisiones demasiado arriesgosas que, que es como una ruleta rusa siempre están pensando si me comen, si me detectan entonces digamos que nosotros, nuestra sugerencia y como asesores siempre decimos debemos partir del deber ser de la operación ¿sí? sin llegar a, a poner mi declaración de venta en un riesgo bastante alto entonces digamos que cada, cada persona eh, es tan responsable de decir, empezar a, a mirar desde lo que arrancamos soy residente, no residente cumplo el tope, no lo cumplo eh, estoy obligada a declarar por eso por lo otro eh, y como parte de finalizar eh, la primera parte que es la determinación del patrimonio recomendación súper importante bajar eh, el consolidado que emite la de mis operaciones o sea, toda la información que reportar que tiene que ver con mi tercero ¿por qué? porque esa es una fuente no quiero decir que sea la fibrina pero sí es una fuente de cruce y ahí en esos cruces hemos detectado cualquier cantidad de errores de las entidades financieras o cualquier acto comercial que yo tenga con terceros o problemas porque a veces te reportan mal eh, como, eh, reportan un pago que realmente tiene un valor civil, y digamos que en esos cursos de información es donde eh, viene, se todas las sanciones todos los riesgos de corrección de declaraciones entonces digamos que antes de empezar la declaración Siempre recomiendo baje el consolidado o el reporte que la DIN tiene con base en su tercero o su único o su punto. y empieza a hacer un cruce si efectivamente todas esas partidas usted tuvo esas operaciones comerciales. En muchos casos, como les contaba, hemos detectado errores bastante significativos, pero como se hace con un tiempo prudencial antes de presentar la renta da la opción para enviar las cartas correspondientes a las entidades financieras y que tengan aquí un error solicito corrección de sus medios magnéticos porque el tema es que yo reporto y hago mi declaración con base en mi información real pero cruce que hace la DIAN con los otros entes financieros o proveedores y resulta que mi declaración no queda lo consistente según la DIAN entonces como recomendación para terminar eh, la primera parte de la determinación del patrimonio y antecedentes, recomendación, estamos pendiente del reporte. A continuación, nos tenemos con el doctor Julián David Martínez, eh, va a empezar a hablar sobre el tema de los ingresos y siguientes. Mil gracias.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 crezca más que nunca con el sistema de facturación electrónica de Contapini. Contapini siempre un paso adelante. Bueno, eh, vamos a seguir entonces la parte del tema de la realización del ingreso. Vamos a dar todas las características ahorita lo que son temas de una realización del ingreso, eh, qué casos hay, unas excepciones, exoneraciones. Y, y más adelante pues lo que son costos, deducciones, imputables como tal en el momento de realizar la depuración de la declaración del reino. A este punto eh, hay que tener en cuenta que si sí, la persona natural, eh, natural que va pues, a evidenciar está obligada, según los toques, está obligada a llevar contabilidad o no obligada a llevar contabilidad, porque sus efectos de reconocimiento son totalmente diferentes eh, y hay unas excepciones también. Para los no bibliotecas de la contabilidad, siempre nos referimos, cuando vamos a analizar esta materia, el artículo 27 y 28, ejemplo, eh, ahí modificado con la ley 18 y 19, los cuales eh, nos comentan que los no bibliotecas de la contabilidad es el, el, el ingreso realmente efectivo eh, o, o una forma equivalente al pago, eh, o cuando dicho, eh, cuando dicho derecho al adquirirlo, se estigue por cualquier otro motivo. Cuando una persona natural, por ejemplo, realiza, le, le hicieron un anticipo, pero en su momento no ha prestado, o no ha realizado ese, ese servicio, la contraprestación, no se entiende que ese, ese sea un ingreso, sino que se va a entender que es un anticipo, por lo tanto, la persona natural deberá declararlo como pasivo. Eh, para los obligados a llevar contabilidad, la norma dice que, que los ingresos realizados fiscalmente son los que los derivados contablemente en el año. Pues se aplica la, la, la obligatoriedad de, las, de una persona jurídica que pues. Todo, todo, todo, todo el mundo de pues va a ser ingreso, gasto y sus respectivas deducciones. Eso es como la, digamos, arrancando para la diferencia entre obligados a los no obligados. Pues, para, hablando de ya personas naturales no obligados eh, no obligado a llevar por arriba, pues, igual se van a entender toda en la totalidad de todos los ingresos aquí. Cuando vamos a empezar la renta, vamos a hablar de ingresos ordinarios y extraordinarios. Entonces, ¿no? que recibe una bonificación, que recibe una comisión, que yo soy asalariado, que recibe una bonificación, todo eso te, se debe incluir en sus respectivas cédulas a medida que uno ha determinado su ingreso, eh, ya sea por dividendos, intereses, arrendamientos, eh, regalías, dotación de propiedad intelectual o hasta los ingresos del exterior. Recordemos que los residentes estamos obligados a declarar tanto ingresos de frente nacional como ingresos de frente extranjera. Pero Entonces, por eso sí. nosotros eh, hay que tener en cuenta además, los ingresos del exterior, porque nos han llegado temas de consultas o preguntas de que, no, pues yo voy a declarar esos ingresos afuera eh, yo no me voy a declarar los de aquí en Colombia. Entonces, digamos que hay, hay unas particularidades donde, donde la norma nos exige que tengamos que de declarar... Eh, que cada estos ingres, mismos ingresos en ambos lados. Hay unas excepciones, como cuáles. Para los no libras a llevar contabilidad, la, eh, siempre nos hacen referencia es cuando le haya sido abonada la cuenta en calidad de chiles pero en el tema de dividendos, dividendos las, hay que tener en cuenta que las empresas a terminar el año o al siguiente año hacen un tema de decretar dividendos es en la asamblea y todo el tema entonces es en el momento que se decreta y que se hace exigible eh, ya para pagar ahí es cuando ya las personas que pues, tienen ingresos por este tipo de conceptos ya deben reconocer ese ingreso en su contabilidad porque a veces que sucede ¿Qué decretan los dividendos lo hacen de exigibles pero de pronto el accionista no lo reclamó, puede suceder en ese caso, entonces no lo reclamó, nunca nos tocó banco, nunca nos tocó, nunca, sí. digamos que no lo podemos detectar a través de los ingresos, pues, viendo un tema de, de movimientos bancarios, pero ya la compañía los decretó y los, los, los divulgó como exhibibles, en ese momento es cuando ya, lo, puede, lo debe declarar esa persona natural siempre y cuando no haya ninguna restricción entonces para las personas que elaboran rentas de otras personas hay que tener ese tema en cuenta, otra excepción cuando son obligados a llevar a contabilidad es en el caso de la generación de bienes de activos, de bienes inmuebles que la norma nos precisa que se entiende revisado en la fecha de la escritura pública ese es otro punto de que Digamos, el proceso de escrituraciones, que se firma un, un contrato de preventa, hay personas que dicen, hey, ven, yo tengo un contrato de preventa, yo tengo unas escrituras, yo tengo, digamos, la, los procesos que hay que llevar en un caso de denominación de bienes de activos. La norma, digamos, eso es lo que queremos resaltar, que es, un, es precisa que se entiende la realización del ingreso es ese momento de la escritura pública. Hablando de las excepciones, en los casos de los obligados a llevar contabilidad, pues, como mirábamos en la diapositiva anterior, es en el momento de la realización o el evento, lo que nos hablan las técnicas contables, eh, igual y aplica las mismas normas o las mismas regulaciones de los obligados a llevar contabilidad como una persona jurídica, jurídica. Eh, para el tema del ingreso deberíamos analizar también el tema del artículo 28 que hay unas excepciones ahí en el tema de, de, de reconocimiento artículo, de activos, ingreso, de ingresos, de viviendas, de intereses intrínsecos eso es un tema que eh, aplicaría en caso de las excepciones de <risa> este artículo para dichas personas ¿qué ingresos pues si hablamos como que, venga, todos esos son los ingresos que se van a ver, binarios extraordinarios que se deben tener en cuenta en eh, la depuración para una declaración de renta del Parlamento de para el año 2017, que se presenta en el 2018. Pero digamos de esos ingresos, ¿qué, qué ingresos uno puede encontrar como clasificados como no constitutivos? Eh, no o oh, ingresos no constitutivos ni ganancias ocasionales Entre esos, la edición o la modificación que nos aportaba de 18 y 19 el tema de que clasificó las pensiones las pensiones ya para ustedes han tenido la oportunidad de pronto no, durante el 2017 de leer este una nómina pues eh, digamos que ahí también hubo una modificación en tema de su clasificación eh, que ahora el tema de soporte a la pensión será un ingreso de renta, eh, también hay que tener en cuenta que con el decreto nos aclaró la decreto recomendable que salió para las personas naturales, eh, nos aclaró que el tema de las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad al sistema general de pensiones también iba a ser eh, un ingreso no constitutivo, en el cual también nos aclaró, nos pues, aclaró un concepto unificador del de, de 19-12 que nos ha dado que dichos aportes que uno haga eh, serían no que ¿qué ventaja tiene esto? ¿yo puedo manejarlo? Eh, este ingreso no ¿no tiene límite? eso es una de las ventajas que lo tener al realizar esos dichos aportes a, a esos tipos de fondos porque eso no tiene aporte que reclase que el 40% que nos limita las otras deducciones que tienen otras limitantes eh, digamos que pues, por medio de planeación podría ser como de pronto interesante para algunas personas que tener disponibilidad de, o recursos que podamos manejar en estos fondos. Eh, los aportes de salud también son considerados como no como grabados. También encontramos los riesgos. Aporte el sistema de riesgos laborales. Siempre se ha manejado este tema de que si era una deducción, un gasto, o cómo era su tratamiento. Digamos que la, el, concepto, el mismo concepto en la descripción 1.2 nos aclaró que estos tipos de gastos que incurren normalmente las personas independientes eh, pueden manejar esto como un ingreso no... Un, eh, pueden clasificarlo en esta categoría de, de ingresos no constitutivos ventaja que también daría, nos daría limitado y y se lo puede deducir 100%. Entonces, digamos que en esta, esto, esto fue algo muy beneficioso, diría yo. bueno eh, encontrar menos apoyos económicos reembolsables, eh, condonados o reembolsables por partes del de, de Estado o financiados con recursos públicos. Las personas que pronto les pase esto o tengan este, este, este apoyo económico o esta condonación, hay que tener en cuenta que el concepto 94 del este, de presente año, o es sea, que claro, no hizo énfasis y tenían que ser recursos públicos. Si entraba dentro del término de recursos públicos, eh, digamos que se acogió, se podría acoger a este beneficio y de esta clasificación y pues, sacarlo del tema de grabados si y todo lo el merece. Los pagos por alimentación también están dentro de esta clasificación, hay que tener en cuenta que eso tiene unos excedentes unos excedentes mensuales que pues como ya vamos a calcular la renta de, de, de un periodo de 12 meses, pues hay que tener en cuenta que también esta limitante que nos habla siempre los artículos, los tributarios siempre nos pasa en el mensual entonces pues hay que hacer la conversión anual eh, siempre y cuando cumpla las condiciones que hay reglamenta eh, beneficiar para los trabajadores o su familia en hijos o padres eh, algo que también pues, nos modificó la 18-19 fue el tema de la participación en dividendos antes se hablaba de que los dividendos en participaciones pertenecían a esta clasificación y a la monopla pero pues no la modificación que se pues, trajo, trajo la ley 2 la, de la 18 19, Eliminó esa, esa, esa, esa, esa palabra, entonces esta sí saldría y por eso estarían grabados y sometidos a una palabra especial que tiene. Eh, las utilidades en la generación de acciones mmm, también tienen una particularidad, que por lo general son los positivos. Pero hay que tener en cuenta que la norma nos puntualiza que sea, eh, que sea inferior al 10% de las acciones en circulación. Digamos que es la que tenemos siempre hay que tener, ¿no? las acciones, ingresos consecutivos, pero no está aquí en esta variable. Esta variable también es muy bueno que la estemos presentes. Eh, para el número de la y la contabilidad, los componentes inflacionarios también hay un porcentaje. Eh, las indemnizaciones por daños emergentes, no cesantes. Ese es un punto importante también porque hay personas que cuando tienen un seguro, pongamos el ejemplo del carro. Entonces, tiene eh, seguro, le pasó algo al carro, no se accidentó, se, se destrozó. La compañía de seguro le reconoce una indemnización este beneficio de, de, de, de daño emergente es siempre y cuando la persona invierta en su, en su en, en el reemplazo del mismo activo entonces que se me dañó el carro ah, listo, entonces ese daño ese, ese, ese seguro o pues, esa indemnización es para que tú puedas subir o comprar otro carro ya digamos que sea que no obligatoriamente no, no, no, no tiene que ser el mismo carro el mismo modelo, pero pues, sí que sí que tenga las características que un carro que si hay personas que dicen, no, es que me dieron este año emergente, me dieron la indemnización, pero resulta que con eso pagué, no sé, el crédito de otra cosa, o la universidad de los hijos, la destinación, hizo una destinación diferente a la que estaba enfocada la, y la, la naturaleza de la indemnización, eh, en este caso ya no podríamos dejarse como un ingreso no constitutivo. Digamos que esa sea la particularidad cuando uno habla de, de este tipo de beneficios pues que me restaría para el tema de nuestra base grabada. Esa sería como la generalidad, es que uno podría encontrar en una renta normalmente una persona natural para el tema de, de, de ingresos no consecutivos. Cuando ya vamos a hablar de, de rentas exentas, la norma como la que más tiene especificaciones es el mismo artículo 206 que nos habla de las rentas exentas a nivel general provenientes de una relación laboral legal o reglamentaria. Dice que por lo general, o sea, la regla general es que todos los pagos están grabados, pero con excepción de algunos. Entre esos podemos encontrar indemnizaciones, de, ya sea por accidentes o por protección de la maternidad, eso es igual, hay que contemplar, tienen unos límites, los gastos de hierro también tienen unos límites. Eh, los auxilios, cesantía, los auxilios de cesantías, los auxilios de cesantías es algo que posiblemente algunas personas ciegan de, de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es que las cesantías por lo general son, tienen el beneficio de rentas sesentas, pero también tienen una limitante del cual debe ser calculado con los, dicen las normas con los ingresos mensuales promedio de los seis últimos meses. ¿Qué pasa? es si dentro de los ese cálculo me dio un porcentaje eh, expresado en nubes que hay, digamos, la misma artículo, la misma norma que nombra hasta qué porcentaje esos signos esa parte sí. yo no podría manejar, o sea, de ese ingreso de, no sé, por ejemplo, 5 millones pero de ese ingreso se tendría de 5 millones al hacer el ingreso promedio de los últimos meses resulta que dentro de la tabla me, me sirve entre 350 a 410 UVP. Esa parte no grabable que me da la tabla es la que, o sea, esa conversión es la que yo puedo manejar como una parte como exenta y la otra parte no la puedo manejar como exenta. Esa sí estaría sí grabada dentro del... Dentro del dentro de la depuración. Eso, mirando, solamente el tema de rentas exentas, que pues, más adelante vamos a encontrar que hay otro tipo de limitaciones en el caso de, de, de trabajadores o de ingresos por rentas laborales. Como lo hablaba de doctora Arlín, el tema de las cesantías. Las cesantías, como para personas naturales, no obligadas a la contabilidad, pues, que pues, son trabajadores, el, el decreto reglamentario nos trajo de que los auxilios de cesantías, la realización de ingresos de auxilios de cesantías y intereses de cesantías se entiende comprendiendo en dos momentos. Primer momento, que es en el momento del pago de empleado directo, del pago de empleado directo al trabajador. Eso digamos que no ha sido nuevo, eso siempre ha existido, que es cuando, sí, cuando de pronto yo, una persona renuncia, un trabajador renuncia o un... O, o simplemente se le finaliza el contrato entonces se le paga directamente en el momento sin existido. pero que nos trajo ahorita la reforma el decreto o la reglamentación dice que el segundo momento es en el momento de consignación del fondo de esas actividades traemos lo trae la porque veríamos que ha sido un cambio que hay posturas que algunos comparten algunos nos comparten porque cuando uno mira el tema de, de, de qué significa un ingreso como tal, cuando una persona no llega a llevar contabilidad ya entendés cuando yo ya puedo disponer de ese ingreso cuando ya puedo disponer de esos recursos con el fondo de esas entidades pues sí puedo disponer de esos recursos pero hay, hay restricciones vivienda, educación entonces eh, en este caso pues hay personas que los comparten, hay personas que no lo comparten, pero en el derecho existe un principio de, de legalidad. Entonces, siempre y cuando siga vigente, tiene principio de legalidad de, de, de, de la resolución. Entonces, eso es lo decreto en este caso. Otras ventas exentas, de las cuales la, la norma nos favorece para los pensionados. Ya sea los títulos de jubilación, bandido, entregues, si los mencionados son un millón limitante de mil UETs. Es un, un rango considerable, pero este mil UETs es de VT son mensuales entonces hay que tener en cuenta que esos mil UETs, a partir de 12 meses, serían 12.000 mil Hay que tener en cuenta que los pensionados del exterior no estarían cobijados dentro de esta este beneficio de exoneración, los pensionados del exterior. Y otros pagos como los magistrados, jueces de la República y rectores o profesores de instituciones de educaciones oficiales con su perspectiva de limitantes. Hay que tener eso muy presente en temas generales de rentas exentas. En temas generales de rentas exentas. Hay que tener dichas limitaciones. La limitación es del 25% que tanto para los empleados se les maneja, los trabajadores y pues no es una excepción que cuando se presente la declaración de renta pues puedan, tener, <risa> puedan, puedan tener dicho beneficio. Eh, son 25, es, hay otra, otra recomendación que se da, es que hay personas que hacen las depuraciones, tienen en cuenta los límites de deducciones 30 exentas, pero y a esa base te sacan el 25%, ¿no? Y no, normalmente no caen en cuenta que la norma te limita mensualmente ese 25%. Esa misma limitación aplica multiplicada por 12, o sea, 240 multiplicado por 12, le dan un valor que también, en este caso, eh, en esa presentación dice que son 91.754. Hay que tener que recuerdo para salarios ya muy, muy grandes, cuando se indica ese 25% ahí veces suele pasar que es un mayor es mayor es el 25% que le está dando a los 91 millones 754 entonces esa es otra limitación que hay que tener en cuenta ese tema es sigue igual los aportes a EFC y los aportes a bp de eh, pensiones voluntarias siguen siendo tratados como rentas exentas que, que en cambio el cambio que hubo es el tema de permanencias pero en estas dos dos aportes voluntarios que se hacen hay que tener en cuenta que estos dos pagos no pueden superar el 30% o sea cuando uno no obtiene sus ingresos ya hablamos de, renta, de ingresos no constitutivos de renta. Eh, y AFC, todo tiene sus límites. Este límite, estos aportes que se hagan durante el año no pueden superar el 30%, y aparte de eso hay que tener en cuenta la limitante de los 3.800 UBTS. Son como recomendaciones, si tenemos beneficios, la norma nos tiene unos beneficios, pero pues no nos tiene limitaciones. Hablando del tema de, de deducciones, de opciones, también encontramos eh, pues, puntualizamos en este dijimos, a ver, en nuestra presentación a, los, a la comunidad con en los generales uno puede encontrar en, en este tipo de, de operaciones en temas de viviendas por más usuales podemos encontrar el tema de los intereses por préstamos de vivienda eh, con una limitación 1200 UV, la norma lo bueno, dice en su artículo 387 más o menos, 18741, habla de que hay unas limitaciones de 100 UV, 100, 100, 100, 100, 100. <tose> <tose> <tose> pero pues en, en este caso, pues ya expresado en, en el general, sería 38.231. Ah, es una limitación que a no, veces es, es un poco extremadamente restrict, restrictiva, ya que por... Los pagos que se hagan a, a estos tipos de, de intereses por la adquisición de viviendas suelen ser mucho mayores, entonces, pues, eso también es que hay que tener en cuenta. Los planes de salud, eh, los planes de salud, los, el tema de los independientes, que es un beneficio del 10%, limitado también por la UT232 eh, por 12, que sería la contracción, que serían los 12.264. ¿Quiénes es dentro de esta liberación de, de dependientes? Se pueden encontrar los hijos de de 18 años, eh, de 23, los estudiantes, se pueden encontrar las personas discapacitadas. Entre las personas discapacitadas, la norma de dificultades que tiene que el estudio de medicina legal. Ya, para la norma decir, sí, esa persona familiar, porque no hay discapacidad, dependiente, mío hay que tener la certificación de medicina, ¿verdad? Eso es en el caso de una fiscalización. De una, de una o también cuando se, se pasan a las universidades, a las, a los, a las empresas, a los empleadores, eh, para que nos acepte ese beneficio, también se pasa a dicho, dicho soporte. Eh, cuando son dependientes por... Cónyuges o los hermanos por tema de ingresos, la norma siempre nos requiere es que esté es certificado por contado público, Entonces hay que tener también estos soportes para tener el derecho. Dice, dice, dice, dice no. en el derecho, dice, dame la prueba para ayudarte el derecho. Entonces todos los documentos deben estar debidamente soportados. Entre esas deducciones vamos a bajar los cabales que se han el 50%, no es discriminativo ya la norma de discusión naturales jurídicas, simplemente dice el 50%. Eh, igual, debidamente certificado por sus entidades financieras, eh, sí. los aportes voluntarios de garantías por independientes, eh, las personas independientes también pueden hacer este tipo de aportes, eh, que también serán manejados con una deducción ya, y también con sus limitantes de 79.648.000 promedio para este año 2017 la elaboración de la renta 2017 eh, en la, entre las, en las 60's Ahorita en julio del 2018, o sea, en un concepto hablando de la renta exentas de y deducciones. Para la renta exentas, hay que tener claro que ya habita el tema de la cédulación. Eh, eh, solamente podrían ser imputados. El artículo 32 nos da una aclaración: dice, solo podrá restarse los beneficios tributarios en las cédulas en las que se tengan ingresos. Solo todavía hacer beneficios tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, los AFCs eh, no me puedo restar Si yo tengo ingresos, nómina, pero también tengo ingresos, no sé, o rentista de capital, solamente beneficios. Si yo hago el tema de los cortes AFCs o los ingresos que yo devengo de eh, la nómina, y no hago. Y no hago aportes a o por, por el tema de los ingresos que yo tengo como un ejemplo de capital eh, o bien el capital libre, de capital, entonces no puedo optar por ese beneficio, solamente lo puedo restar en una cédula. Al menos si yo por ambos ingresos esté realizando ese tipo de aporte entonces eh, igual no podría restar solamente a la cédula que le corresponda o esté asociado a ese ingreso. Eh, y pues su segunda condición pues, no podrá imputarse, pues, en, en más cédulas de una, una eh, no podrá imputar, en más de una cédula, la misma renta exenta o deducción. Lo que hizo el legislador, a ver la ley 1819, fue pues, ese mismo tema. Eh, no sé, aporté 100 por ¿por qué? por, por, mi, por mi ingreso de salario la, la idea es que si sí, yo solamente me puedo restar esos 100 acá, no que me puedo restar ah, tengo ingresos por aquí, pero tengo ingresos por el visa de capital, entonces me van a restar 100 y 100, porque diría en una norma que me dice que me puedo restar esta renta exenta en ambas cédulas entonces, digamos que es evitar, evitar que eh, ese mismo beneficio uno pueda restárselo en diferentes cédulas, sino solamente a la, a la que originó ese aporte, el ingreso asociado. Tener en cuenta eso. Pero si yo tengo ingreso asociado a la reducción, a lo por ambos ingresos, pues voy a descontar mi proporción. Entonces, de eso, si en 50 lo hice por, por un lado 50 por otro lado, pues así mismo no lo voy a descontar proporcionalmente. Eh, este tipo de deducciones o este tipo de cuentas exentas y deducciones eh, yo recomiendo que sí. una lista muy puntual, muy chévere de pronto como guía para las personas independientes o las que estemos involucrados o, o, o las personas que trabajamos en compañías que estemos involucrados en ese proceso eh, mirar el artículo 6 del decreto 2250 eh, muy puntualmente nos da como un una orientación de una pista de cuánto de qué, qué tipo de deducciones le aplico, qué tipo de deducciones y de rentas exentas yo le puedo aplicar a las a, las, a, las, a sus respectivas células entonces de pronto hay personas que cuando uno lo llaman y le preguntan Ay, ¿qué es el capital? ¿qué puedo deducirle? o soy una renta no laboral, es que ingresos ¿qué deducciones puedo aplicar? entonces para un tema de, de luces o Orientación, pero siempre, por lo particular, siempre recomiendo leer este artículo. Costos y gastos. Hay que tener en cuenta que la norma, el costos, cuando habla de costos y gastos, porque, pues, siempre, ahorita lo que, lo que pasamos ahorita fue el tema de las rentas, etc. y deducciones. El, cuando la norma se, da, se hace referencia a costos y gastos, eh, resalta que solamente es imputable a la renta de capital y a la rentas no laborales pues tendría digamos en un sentido lógico, es razonable que solamente se puede imputar a esos dos tipos de ceros, ya que por ejemplo, a la de renta laborales pues uno asume ciertos costos porque eso, uno trabaja con una compañía y no está asumiendo unos costos o abiertos imputables a una, una operación o un servicio que ustedes siempre también eh, eh, digamos, diferenciando los no laborales eh, en su clasificación para clasificarlo como laboral o no laboral que nos da también el concepto nos si dice que si toca asumir ciertos riesgos entonces es razonable que, que esto que solamente les sea aplicable a estas dos células pero cuando uno habla de esto, de estas deducciones de renta 60, la norma siempre nos dice que, nos da otra restricción, que dice que no puede superar el 10% estas deducciones de renta 60 no pueden superar el 10% pero tampoco, tampoco pueden superar los mil entonces no puede ser vean, dos limitantes que hay que tener en cuenta para, cuando yo estoy decorando estamos decorando las rentas eh, las 60 y las deducciones. Pero nunca habló de costos, o sea, nunca limitó el tema, más bien, nunca limitó el tema de los costos y gastos eh, en tema de estas dos células. Entonces, aquí no existe límite. Simplemente que si hay, no, no existe un límite de duración, pero igual hay que tener un tema que sean gastos realmente asociados a dicha cédula que si le vas a imputar una parte a un grabo a, a rentas de laborales o le vas a imputar una parte a renta de capital hay que tener en cuenta que estos gastos si sí se han a, a estos dos tipos de cédulaciones, les va a soportar eh, la procedencia eh, siempre nos resalta el artículo 107 que nos habla de, de, la de, la, de las condiciones que deben de cumplir proporcionalidad, eh, razonabilidad y eh, que pues o se ha apagado al, al origen del ingreso que tengan en rentas, entonces eso es una selección o algo muy interesante que cuanto las personas que, que tengan ingresos por estas dos cédulas o sea, que tienen una limitante inferior en una marca de 80, pero pueden tener un mayor beneficio si lo miramos por este otro o lo configuramos por este otro par. ¿qué consos y gastos? pues normalmente en una encuesta son compras de personal, para las personas no, eh, que tengan ingresos por rentas no laborales, que tengan que dos o más personas asociadas a sus actividades, en estos casos podemos supuestar. En casos de compras, pues ahí sí que tenían que mirar muy puntualmente si está obligado a llevar contabilidad o no obligado a llevar contabilidad, porque para los obligados a llevar contabilidad también hay unos artículos específicos que que me habla que, a pesar de que estén deventados contablemente, para efectos digitales deben cumplir unas condiciones. Entonces, para mirar así como una generalidad, como nombramos los artículos 58 y 59, que me hablan de costos, 62, 67, el 107, inclusive eso, eso uno encuentra también, se puede uno variar y soportar cuando uno mira el tema de del banderado de la venta que nos apoya la DIAN cuando recién que viviste todos los años y nos resalta también el DIAN que tiene el 107, ya lo expliqué anteriormente y habla de 771-2 el 771 que dice que la procedencia de costos y gastos entonces ahí nos aclara, nos confirma que tienen que ser procedente y que cumplen los requisitos, requisitos que también tienen que tener factura que tener soporte, que la factura de cumplir con todo, lo que tiene los requisitos de una factura de gas eh, para dar procedencia. En gastos financieros, gastos financieros pues cuando se están obligados a llevar contabilidad, uno nos da una, una excepción, una limitación demasiado eh, baja, pero pues hay un beneficio pues, del 20.21 de los gastos financieros. Digamos que aquí dice una clara, se puntualiza que son los no obligados a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque normalmente no tienen, no, digamos, tienen unos beneficios diferentes que los obligados, que los obligados a llevar contabilidad. pero digamos que nos dan un 20%. Eh, también dependiendo si son declarantes de, de impuestos de industria y comercio, a aplicar igualmente la misma regla de la 215 que nos habla de industria y comercio previal y pues que relación de causalidad por supuesto eh, y entre otros gastos sigue resaltando que hay los equipitos de 107 y de 781 rayados cuando entonces en este caso ya hablamos de ingresos todos sus ingresos rentas exentas empresas eh, no constitutivas o ya hicimos un papel del tema de una decoración del tema de, de deducciones eh, de deducciones, de excepciones y, y hablamos de costos y gastos y pues lo importante a cada, cada cédula ya nos generaría como tal nuestra renta limpia nuestra utilidad fiscal eh, otro tratamiento que muy particular, me dice algo nuevo específico es para el tema de las pérdidas y la rentabilidad del exceso de renta presuntiva. Para el tema de las pérdidas, hay que tener en cuenta que si yo llevo a pasar por pérdidas del año anterior, estas pérdidas solamente se las podría estar imputando a las rentas no laborales y a las rentas de capital, que también sería muy razonable porque pues, una renta por persona una renta celular pues, renta laboral, pues de no va a generar pérdidas. Entonces, digamos que en este caso dividendos, los dividendos tampoco pues, pues, podrían tener una imputación de costo y libre, por de nunca habrían generado pérdidas. Entonces, en el caso que la norma, nos diga el tema de los eh, rentas no laborales y rentas de capital, que pues posiblemente sí podrían empezar imponiendo, o, o, o los mismos obligados a llevar contabilidad, ya tienen sus soportes. Eh, sus transacciones todo bien documentado podemos soportar una pérdida entonces las pérdidas hay dos dos dos cedulaciones de las coordenaciones que se pueden esas pérdidas igual que en pues, persona jurídica ya esas pérdidas ya no se pueden ajustar fiscalmente nosotros las que llevan eh arrastrando pérdidas no las podemos ajustar ya fiscalmente eh, pero en este caso de, la renta, de exceso de renta presuntiva hay que tener que para este tipo de cédulas, para este tipo de, de exceso, solamente se puede ejecutar en las cédulas no laborales, Entonces digamos que cuando uno habla de pérdidas, compensación, compensación de pérdidas o exceso de renta presuntiva hay que tener en cuenta que, bueno, que son pérdidas en las dos cédulas, la de renta no laboral y el capital. Y cuando hablamos de exceso de presuntivo, solamente cómo no pensar el sexo de con las rentas no lavadas Igualmente que sea un cálculo especial, pero pues más adelante tocaremos el tema, pero es rentas no lavadas Ya a continuación, eh, nuestro doctor Henry Henry Piano nos va a acompañar para dar el tema, no sé, más adelante en el cual inicia con venta presuntiva entonces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 Siguiendo con nuestro tema de la capacitación en renta de personas actuales, vamos a abarcar el tema de la renta presuntiva. Digamos que la renta presuntiva está estipulado en el artículo 188, 189, y hace referencia a qué debemos entender por renta presuntiva, cómo la calculamos, cómo la calculamos. Se supone que todo contribuyente que tenga un patrimonio debe rentar algo para el Estado. Actualmente la tarifa es de 3.5. Ya hablamos que el patrimonio es todo lo que tiene la persona, los bienes, eh, inversiones, las deudas. Esa este sería eh, lo que genera que yo esté en una obligación de pagar por renta resultiva siempre y cuando sea superior a la renta en ordinaria, que eso lo veremos más adelante. ¿Cómo se determina cuál es, el, cuál es la base para calcular la renta resultiva? Es con base en la información de la declaración de renta del año anterior. De ahí nosotros obtenemos el patrimonio del año anterior y el patrimonio líquido. Calculamos un porcentaje de participación del patrimonio líquido dentro del patrimonio bruto. Obviamente esto tiene unas excepciones que están por ley y es las inversiones que tengan las personas en sociedades y acciones nacionales. Es importante tener claro esa parte nacionales los bienes que están en el nivel productivo eh, como no está generando ingreso en la operación normal de la compañía es un patrimonio que está estático quieto, no genera ingreso por lo tanto la ley permite que yo lo excluya de la base las primeras 8000 puentes de la casa de habitación del trabajador. Mi casa donde vivo no genera renta, por tanto me lo permite deducir. Si yo no destino activos o inversiones al sector agropecuario, las primeras 19 millones también las puedo excluir. En situaciones extraordinarias, como hechos constituidos de fuerza mayor, caso fortuito, por ser situaciones ajenas a mi voluntad, puedo descontarlas de la base del patrimonio para determinar la base de la renta resumida. Una vez allá el monto sobre el cual debo el monto actual de descuento lo mencionaba anteriormente la artículo de tarifa que es el 3.5 y me daría la renta presuntiva básica pero en el evento que yo haya obtenido renta por o dividendos por las acciones o por los bienes afectados por fuerza mayor son valores que debo sumar a la base para hallar el valor total de la renta positiva. No ha habido modificaciones hasta este momento, siempre ha aplicado igual para personas naturales y personas jurídicas. Lo nuevo en la reforma es que la ley me permite descontar las rentas exentas generadas en las siguientes cédulas: las de. Los que hablamos anteriormente y vamos a mirar más adelante. Me explico. Al contar de base de renta presuntiva, se le restará una renta exenta que me generaron las diferentes células. Si hay un exceso, se adiciona como renta líquida, pero únicamente en la célula de la renta no laborales. Y bueno hay un concepto en de el 266 del año en curso, donde en adicional no significa que se lo voy a sumar a la renta anualada, porque estaría sumando la doble vez. ¿sí? Es simplemente la diferencia en la que imputo para terminar la renta presuntiva. Así como operan las personas jurídicas, de que cuando yo declaro por renta presuntiva y tengo un exceso sobre la renta ordinaria, igual lo puedo compensar. Aplica la misma, el mismo tiempo que está establecido en el artículo 189. Y hablamos de los 5 años. Esta compensación aplica y es únicamente utilizable. En las rentas no laborales. Vamos a hablar ahora tema de ganancia ocasional. Ganancia ocasional es la utilidad en la venta de activos finos poseídos por más de dos años. En el evento que el tiempo que haya permanecido en mi propiedad es sin a dos años se tendrá que considerar como renta ordinaria la utilidad se determina por el costo fiscal menos el valor de la venta pero en necesario analizar cuál puede ser mi costo fiscal nosotros tenemos establecido de que El costo fiscal no determinado. El costo de adquisición más reajuste fiscales, más mejoras que haya que les haya realizado a los bienes en que venir El abandono catastral es otro ancho, igual, en ningún caso puede ser inferior al 75% del valor comercial. Adicional, la ley todos los años el gobierno reglamenta ¿cuál es el valor en el que yo puedo ajustar mis acciones y mis fijos dependiendo del año en el que ya fue adquirido? El mayor de es el que me beneficia fiscalmente, pues igual eso tiene unos impuestos y como siempre buscamos la menor carga impositiva para cada uno de los contribuyentes. Sin embargo, en la pues hay casos, en las ganancias profesionales hay rentas 80 ¿Cuáles son? las primeras 7.700 fuentes de bienes inmuebles y urbanos cuando ha fallecido el carro que hizo una persona. 3.490 puentes de la porción comunal o derechas, de 20% de los bienes recibidos por personas diferentes a los legítimarios, que son las personas que no tienen el, dire el derecho directo a recibirlo, pero sin embargo lo reciben. Un monte de recibimiento por concepto de derechas y legados, los libros, las ropas, en general, todos los bienes que posea la persona. 7.700 UBTS son 80 el artículo 311 nos permite o nos define que las primeras 7.500 UBTS de la utilidad general en una venta puede ser exenta siempre y cuando la destine para comprar vivienda o la consigne en una cuenta AFC ¿Sí? o para el pago de créditos hipotecarios teniendo en cuenta que si no lo consigue en la cuenta AFC y lo retiro con un destino diferente obviamente eso va a generar un impuesto ¿cuáles son? no sé del impuesto de ganancias operacionales. La utilidad de los artículos ya hablamos que es del 10%. Cuando la ganancia operacional se genera por la parte de exceso capital invertido, cuando hay una chanquiación de una compañía, también la aplica el 10%. Herencias, legados y donaciones, el 10% solo cuando es punto de rifas, loterías premios apuestos la tarifa aplica la del 20% digamos que conceptualmente la ganancia operacional es el impuesto que yo debo cancelar por enriquecerme, por incrementar mi patrimonio ¿cuánto que necesitamos analizado ahora es el tema de los descuentos tributarios hasta antes del año 2017 las donaciones eran una donación se unificaron y las puedo catalogar como descuentos pero están limitados al 25% ¿Sí? el descuento no puede ser el impuesto de renta que debe estar en la renta en Colombia. Igual, no puede ser inferior al 75% si se liquidaron por el sistema de renta presuntiva. Teniendo en cuenta estas limitaciones, la ley me permite aplicarla en los siguientes cuatro años. recordemos que cuando hay pago de impuestos en el exterior las personas naturales residentes también pueden descontar el impuesto que se perciba el impuesto pagado en el exterior ¿Sí? independiente de la denominación, simplemente es si ya se ha cancelado un impuesto en el exterior, de Representarme un beneficio en los impuestos que estoy declarando en Colombia. Vamos a hablar del anticipo. Por norma, en toda declaración tributaria, aplica igual a personas jurídicas y personas naturales, es necesario calcular en anticipo para el anticipo para el impuesto que me van a generar en el siguiente año. Si es el primer año en que se llama estamos hablando del 25%, el segundo año el 50% el tercer año el 75%. ¿Cómo se calcula el anticipo? Dice la norma, el promedio del de impuesto de renta del año anterior y el año curso. Le aplico el porcentaje de descuento dependiendo del primero, segundo o tercero como lo hablamos anteriormente y ya restamos las retenciones en la fuente. Eso me haría el primer cálculo para el anticipo de renta para el siguiente año. Hay una otra opción que está en la ley. Es al impuesto de renta del año en curso, les cuento el porcentaje como hablamos, el 5, .5 35, y les cuento las retenciones en la fuente. Este sería el segundo cálculo de impuesto de renta. Obviamente uno pensaría que la DIAN le interesaría que se generara o que girara mejor, un anticipo con un ma mayor valor. Sin embargo, tal vez es el único caso en que la DIAN me deja la opción de que yo decida cuál anticipo descontar depende de mi situación económica, de mi proyección de la renta de este año, diré ¿me descuenta menos o me descuenta más? igual bueno, ya es eh, análisis individual que es lo que más me conviene las declaraciones de renta personales también generan un santo a favor este año lo debo imputar en la declaración de renta del siguiente año Igual, hay dos años para solicitarlo porque tengo el derecho para solicitarlo la norma lo permite la norma me faculta para haga el trámite obviamente es sujeto a un eventual fiscalización donde es importante que lo realmente declarado corresponda a todos los soportes están respondiendo cada uno de los conceptos. Eh, se explicó de que en la declaración de venta, por ser un tema probatorio, siempre es casi obligatorio que los soportes estén debidamente archivados, actualizados, y que justifiquen cada una de las cifras con las cuales nosotros vamos a pedir el saldo por... rentas secundarias las rentas secundarias vamos a guiarle inicialmente por por parejas ¿sí? porque una tarifa de impuestos de renta es la misma en este caso estamos hablando de rentas de trabajo y de pensiones ya vimos los ingresos que se incluyen en las rentas, salarios, comisiones, prestaciones en general todo lo que son compensaciones por servicios personales aquí queremos aclarar un poquito qué se entiende exactamente o de cuál es el origen o cuándo se considera también una compensación por servicios personales lo primero está definido en el artículo 107 del estatuto, es incurrir impuestos y gastos necesarios para prestación de tales servicios estamos hablando de la relación de causalidad Otra de las condiciones es desarrollar la actividad con criterios empresariales, comerciales y que son actividad normal el giro ordinario de los negocios y la tercera condición es que yo haya tenido que contratar o eliminar a dos o más trabajadores por un tiempo mayor o igual a 90 días. En estos casos se considera compensación por servicios personales. ¿Sí? Eh, estamos hablando de, de, de rentas de trabajo, donde los honorarios. ¿Sí? En pensiones, aplica la pensión de jubilación, de invalidez invalides, la pensión de sobrevivientes, las indemnizaciones sustitutivas de pensión y la disminución de los altos de ahorro pensional ese es el ingreso que vivía dentro de la venta de, de la de pensiones cada, cada una de estas tiene sus ingresos no positivos en la renta de trabajo hablamos que es el aporte del de salud el fondo de solidaridad pensional y el aporte obligatorio al fondo de pensiones. En pensiones, igual, aportes director de salud y el aporte al fondo de solidaridad pensional. Ellos deberían estar obligados a hacer aporte a pensiones, obviamente ya cumplieron con el requisito. Deducciones para las rentas de trabajo, para los asalariados, que considero que es un número importante. Está el pago por salud. Estamos hablando de salud preparada, de las pólizas de medicina, los planes complementarios que, si bien no es claro la norma, habla de todo lo relacionado con un valor, a, un valor adicional a lo que por ley está obligado, que sería el aporte de la salud, pero que este ya está como ingreso no constitutivo. El gran al momento financiero, el 50% intereses de préstamos de vivienda siempre y cuando sean hipotecarios. Es necesario tener muy presente hipotecarios. Si el bien pertenece a dos o tres personas o más, el descuento de los intereses de vivienda debe hacerse en forma proporcional. Tenemos derecho también a la deducción por dependientes hasta el 10% de los ingresos, igual está limitado a los 32 UETs mensuales. Si nos damos cuenta, en pensiones no aplica ninguna de estas deducciones. La razón, si todo el ingreso es exento, deducciones no aplica, daría saldo a favor, lo cual es muy viable. Para la curación de la renta de trabajo, eh, tenemos ingresos, los ingresos no constitutivos, no deducciones, y vamos a restar las rentas 60. Hablamos de las estantías, los aportes voluntarios al fondo de pensión, y aquí quiero hacer una aclaración. El 30% que están limitados se mantiene, que es, no pueden ser el 30% de los ingresos. Entre aportes obligatorios, aportes voluntarios, cuentas AFC, fondos de solidaridad. El 25% de los ingresos laborales descontados en los beneficios está limitado a 240 UTS. Esta norma igual, y no también el 25% sobre todos los pagos laborales, es excelente. Aquí determinamos una renta líquida grabada. ¿no? En el caso de pensión, la renta exenta o bueno, la pensión está exenta hasta 31.859.000 pesos mensuales, que es el equivalente a las primeras 1.000 UETs. Estas dos rentas que acabamos de ver se manejan o se liquidan con alguna tarifa de impuesto que lo veremos más adelante. Estamos hablando ahora de rentas de capital y de rentas no laborales. En rentas de capital tenemos los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías. En las no laborales es por descarte, por decirlo de alguna manera, todas los ingresos que percibo que no estén contemplados en las anteriores prendas, por ejemplo, honorarios, transportadores eh, algunos comerciantes, y ¿Sí? bien clasificados como no laborales. Los ingresos no constitutivos ni de renta ni ganancia ocasional aplican igual ¿no? para entonces. ¿sí? Insisto, salud, riesgos, fondos de solidaridad, los aportes obligatorios de pensión, costos procedentes debidamente soportados. Y bueno, cuando yo genero ingreso e incurro en costos para generar ese ingreso, la ley me permite que los presten. ¿Sí? Es necesario tener en cuenta que deben estar soportados, queremos hacer mucho énfasis en el soporte. Pues es la prueba de que efectivamente fueron gastos necesarios para generar el ingreso. Las rentas exentas, digamos que, aplican igual. Eh, está el GMF, los intereses de préstamo de vivienda. La única diferencia con respecto a las rentas laborales es la limitante no puede ser superior a mil puentes o el 10% de los ingresos netos. Esto neto es prestando ingresos no constitutivos y más perdón, prestando las deducciones y la renta exenta. Así determino la renta litigagra que me va a generar un impuesto. en el tema de los ingresos por dividendos y participaciones. A partir del año 2017 el tema es diferente. Las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2016 es necesario hacer el cálculo establecido en el artículo 49 de cuál es el monto máximo que puedo distribuir como ingreso no constitutivo de renta y ganancia personal. La diferencia con la normatividad que aplica para utilidades generadas a partir del 1 de enero del 2017 es que estas estarían grabadas para las personas naturales residentes con un 5% pero si estas utilidades corresponden a utilidades que son grabadas, la tarifa aplicada es el 35%. Aclaro, utilidades generadas a partir del 1 de enero del 2017. Vamos a ver la serie de rentas que hay dividiendo sus participaciones distribuidas por unidades nacionales y sociedades extranjeras. Esto está clasificado en unas subcenas. Pero yo es mirar el tema de la tarifa. De 600 a 1.000 puentes es la tarifa del 5% y está reglamentado con la declaración? De acuerdo al artículo 49 Si estamos hablando de personal naturales para los para no residentes la tarifa aplicable es el 35% en el caso de los naturales el 5% de los de las utilidades producto del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia personal, se aplicaría una vez restado este 35% eh, ya por tiempo nos toca concluir esto, estamos acá por pues el día de hoy tenemos pendiente mirar un resumen general o un ejercicio de todo lo que hemos explicado cómo se resume en las células Vamos a poder mirar cuáles ingresos aplican en cada uno, cuáles ingresos no los positivos, cuáles las opciones, pero el conjunto que nos da una visión diferente o por lo menos nos permite entender un poquito más de cómo es la depuración en cada una de las células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 Bueno, doctora Patricia, doctor Julián David y doctor Henry, muchísimas gracias por su participación en esta primera sesión del curso sobre declaración de renta para personas naturales. Eh, con mucho gusto, mañana tendremos la oportunidad de seguir con la capacitación. Gracias claro sí. a Mañana entonces ya nos volveremos a encontrar en una nueva sesión en la cual pues vamos a dar respuesta a las preguntas que surgieron en esta sesión del día de hoy. Okay. Muchas gracias, gracias a, doctores, a sí. ustedes también Muchísimas gracias, que tengan un feliz día Y a todas las personas que nos acompañaron También en esta sesión del día de hoy Les recordamos que el video va a estar Disponible durante todo el día Por si no lo pudieron ver en vivo O por si de pronto eh, no pudieron Ver toda la sesión para que se puedan Conectar en el transcurso del día Muchísimas gracias a todos por su participación Y los esperamos mañana nuevamente En el mismo horario para la segunda sesión Del curso de declaración de renta Para personas naturales ¡Feliz día!